Vale, eh, eso, el, el tema de hoy, Batman y todos los Batman, los buenos, los malos, los entretenidos, los del cine. Eh, que no son muchos, que no son tantos, tampoco, uno, uno piensa que es como una serie como James Bond y no, no. Son como tres sagas nomás, desde el ochenta y algo para adelante, y el resto para, para atrás es como es como prehistoria, no se considera mucho. ¿Qué prehistoria la bolas del cine blanco, cine negro? No, las bolas de, las bolas de las, esta serie del año sesenta, que era como tan, como kitsch, que era como tan chilenina también. Y que hoy ya la recordamos porque era como media ridiculona. ¿La del año 70? Sí, los 60, con Adam West, que, que él por sí solo ya era un personaje medio, medio extraño, medio trombótico, como un personaje que después vivió mucho de eso, del absurdo, se dedicó a hacer como muy de absurdo, muy rara, y, y le empezó a vivir bien, sobre todo las eh, animaciones eh, para adultos, eh, es muy rara la historia de Adam West. Disculpe que te interrumpa, que los tres y me metí a tu... A tu, este, por... Por el computador, ¿me veo, weón? ¿En serio? Sí, weón. Yo no te veo entonces. Sí, tú no me ves. Ya, puta, la, a lo mejor la parte de abajo de mi celular se echó a perder. Eh, no sé. Caraca. No, pero ya, pues, démosle, démosle, démosle. Por último, no sé. De repente, de repente, en el momento que se haga live, aparecí y no hay, no hay otro. No se deja ponerme en personaje, yo no quiero improvisar, pero te has que Uy, yo también había traído un sombrero, ¿no? O sea, un sombrero. Un sombrero no. Ya, no, no, lo tengo. Pero a ver, tengo que. Ver. Tengo una pelota de fútbol, la puedo dejar acá. Mira. Y cabecer cada, cada vez que algo entre mí, no sé. Para sí. que es un poco distancia yo me he visto con estos dentes y estos, estos de juguete y tú le hacías la pelota. Igual vale, que la buena... Yo voy, voy a tener que ocupar mi imaginación porque como no te veo, pero, pero lo voy a hacer. <risa> por... Dale. por Insta, para de verdad, pues... Tú estás no, mina, razón. Oye, tienes razón, Va ¿Sí? desfasado, sí, pues... Bueno. Mira que soy... Es que mira, que soy... Cuando... Sí, que soy leso, mira, mira. Está, va desfasado. ¿Y, sí. ¿Y dónde me encuentro en mi live? ¿Dónde puedo encontrarme yo mismo en mi propio live? Pero, búscate tú, ¡Ah, usted no tenía otra vuelta la del psicopata! con esa <risa> que...? No, no, yo soy una persona que tiene solo una rostro. Solo y una gana. Gana. Eh, Ya, sí, lo que nada más, estamos muy bien, dale, dale. ¡Se ve la weá Se ve la wea. No, no veo ya. mi propio live. Qué loco, qué, qué, no, que loco no, no lo vaya a ver, eh, tendría que ser, pero si le pregunto a estoy no, na, sí, una, no, nada. ah, pero si tengo otra cuenta, pues tengo otra cuenta de Cachay si, sí, sí, que tenía una de sí ¿verdad? no, la de Cachay, la de Cachay de audiovisual ah, ¿vos sabes esa, pues, bueno? si, sí, pues ahí me ah, estoy sí. viendo, bueno, ahí me, tengo... Uy, ahí ¿no? me, ahí me veo, bueno, que interesante no, esto, no veo no, mi propio no, live hoy me escucho no, yo mismo bueno, no pero, ponle, pero bueno es muy extraño esto que está pasando. Bueno, me estoy contestando, ya, nada. No. Dale, dale, ahora sí, ahora sí. Ya. ¿Pero me viste Sí, ahora sí te veo bien, pero claro con desfazos pero ya bien. Ya pero ahora mira. Ya tengo. pero me veis po. Ya, sí, ya, ya, ya, ya, ya. Ya. Ya, bueno, pues, sí. ¿Para qué vamos a hablar de esa hueva? ¿De primera pregunta? Si Batman a existir, ¿de qué partido sería? Ah, no sería de derecha Batman sería de derecha yo creo ¿Ah? sí sí sí votaría por él Batman sabes sería Batman no sería de derecha bro. todo tú sí. eres el que sería de izquierda comunista no un um, no pues no pues Batman es un es que tú lo sé porque el one tiene plata viene no una familia de plata y no de los es un pasa. millonario millonarios de derecha no no po no pues a ver. todos los cómics, todos, todos los buenos personajes, de, mira te voy a dar mi teoría, ya, Adlan, si fuera, si fuera si fuera si fuera un tendría un, un, una ideología política, ¿Ya? yo creo que sería como ser un libertario y como libertario, como ya ser progre, progre de, de porque luego se relacionan con prostitutas, cachai de repente hay cómic que la saluda que es muy como esa weá, pues bueno es que un hueón sin esto, un hueón amargado, así pone la weá, y todo le tiene miedo. Y yo cuando estaba viendo un cómic, dice, hola Laura, qué buenas noches, tienes. Sí, Batman, gracias. Y como, qué weá más. Dale, pero... pero, pero, pero el loco ¿qué? ve, el tiro, el loco está en la noche, pero el hueá, el loco igual como que va asimilando cosas. Ahora, por ejemplo, yo, Flash, ¿de qué partido sería? Pero vamos a retornar a Batman. Ya, sí, pero, pero igual vamos a contestar uno, pero igual Flash, yo ¿de qué parte sería? Flash, no, Flash va más allá de los partidos políticos. De, como va rápido, el... Yo creo que Flash no vota esto. ¿sí? De, de, de hecho, no, no, no, no. me da la impresión de que Flash es de los que tú le preguntás y no entiende na, nada de política. Así como, no, yo voy sí, coro, pero, corro rápido. Yo corro rápido porque... Sí, tengo no, que la gente, no, no, dicen? no sé, pero... No, pero, oye, pero, ¿por qué me...? No, yo no me veo en esa hueá. No, yo no sé, partido de derecho, para mí es lo mismo, y no saben you ni know. nada, sería como uno de esos. Ya, yeah. oye, pero, oye, tengo, tengo una, pero también tengo una aclaración, también ahora que estaba pensando, así como existe Bruce Wayne y Batman, y son dos personas, así como con sus propias, sus propias cosas y sus propias líneas, así históricas, eh, también los dos a lo mejor tienen votos distintos, ¿sí? Porque Bruce Wayne es un millonario que no tiene nada. Es como un chino río, así, pero sin el talento del deporte. Un guapo así como despectivo, no pesca. Le conviene yo que yo equipo. Entonces, en un lado que sería padre. como republicano, ¿no? ¿No? Republicano. Y el otro, y Batman, el Batman real sería como... Yo creo sería el partido de la gente. El partido de París, y yo creo que ese ahí está, por ahí está. De repente... Que... ¿Por qué? Porque es puto. Bruce Wayne, esto. <risa> no hay leyota de tocomi por ahí, ¿verdad? Bueno, ah, bueno. ¿Por acá? ¿Ojalá esté streaming? Ya. Ya además. <risa> Oye, yo tengo que aclarar que yo todo lo que Batman, de todo lo que voy a hablar de Batman es del Batman del cine, porque del Batman del cómic yo sé muy poco. Yo de, de los cómics agarro un poco cuando se trata de cine. De hecho, ahí empiezo a agarrar del cómic, pero yo muy poco. No, no sí, no pero de Ah, no, no agarro muchas cosas, agarro a Josh Mille y, y, y a otros tantos, más o no menos que se pegaron el, el cómic serio, pero no, pero así como de, de seguirlo no, no, cacho mucho. ¿Y tú? Eh, ¿Cómo se llama? Sí, bueno, lo que te estoy cuidando es que por ejemplo hay personajes cachai, yo esto nació producto de que estaba tomando una botella de vino ¿Ya? y cuando tenía la botella de mica, te suscribí la idea? <risa> esto fue como después. Ah, Dale, dale, dale. Entonces, bueno, y de qué partido, por ejemplo, yo siento que Cíclope eh, sería un DC. Sí, ¿cuál, es ¿Cuál es Cíclope? ¿Cuál es Cíclope? Cíclope es igual que tiene los ojos con rayos, pues, weón. Pero ese no, es de. Ya, sí, de no caso, es de, ese es el mar, ese es lo ¿no? Es que es inmenso. ¿no? Sí, po. Él será vuel ese es la puerta, ese es el huevo, se más puerta que la de. Ah, por eso el de 6. Ah, dale, dale. Ya llegué, no, no, Ya, ya, ya. Pero estaba quedando, no, no, como estaba pensando en el video, pasen en el video, se dan. Pero vale, sí.